En este décimo episodio de Raíz les queremos hablar de castores, bisones e hipopótamos y de lo que tienen en común en Sudamérica. Son especies exóticas invasoras. ¿Qué son las especies exóticas invasoras? Son animales, plantas, algas, hongos y microorganismos introducidos por los seres humanos en un hábitat que no es el propio y que prosperan amenazando al ambiente natural y pueden tener impactos negativos en lo económico, lo sanitario y lo social. La introducción de estas especies puede ser accidental o voluntaria. Sobre este último caso, la introducción voluntaria, nos vamos a referir en este episodio. Tanto el castor en Tierra del Fuego como el bisón en la Patagonia fueron importados para la industria peletera y los hipopótamos para el zoológico personal del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Hablamos con tres especialistas de Chile, Argentina y Colombia para que nos cuenten sobre el impacto negativo de estas especies y qué se está haciendo para tratar de erradicarlas o, al menos, atenuar su expansión y las consecuencias perjudiciales para especies nativas y el ecosistema en general. Hay que tener en cuenta que la introducción de exóticas invasoras es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. A nivel mundial, son la segunda causa de extinción de especies. Además, muchas de las enfermedades humanas son causadas o están asociadas a estas especies. Sin ir más lejos, pensemos en el mosquito del dengue, la fiebre amarilla, chikungunya y zika. Escuchemos entonces a Melissa Carmody, bióloga de la Organización Internacional Wildlife Conservation Society WCS Chile y coordinadora del Parque Caruquinca en el archipiélago de Tierra del Fuego. Melissa lidera el Plan Estratégico para el Control del Castor en Chile y esto nos dijo... El castor llega a Tierra del Fuego el año 1946, eh, donde fueron introducidas eh, 23 parejas de castores que fueron traídas desde el hemisferio norte, desde Canadá. La especie es castor canadensis y fueron introducidas por el Estado argentino en el lado argentino del lago Fañano. El lago Fañano es una cuenca compartida entre Chile y Argentina, pero los castores se, se empezaron a expandir porque encontraron un, un ecosistema ideal para ellos con muchos cursos de agua. Y sin depredadores naturales, eh, por lo tanto, les fue muy fácil eh, empezar a expandirse por todo el archipiélago fueguino. Los castores hacen represas y convierten arroyos y riachuelos en lagunas. Construyen diques como forma de protegerse de depredadores y hacen sus casas en mitad de esas lagunas. Causan un deterioro enorme del ecosistema. Para poder, poder construir estos diques, ellos talan los árboles, están en las zonas ribereñas y con esa madera construyen el dique, además de barro, pasto, lo que encuentren. Además, la, la, la, los bosques, los pastizales, las tuberas mueren por inmersión, digamos, se ahogan, se inundan. Y como estos ecosistemas no han evolucionado con este tipo de intervenciones, con esta especie, la, la forma de reproducción de estos bosques, que es por bancos de semillas, finalmente se saturan de agua eh, y no son capaces de regenerarse luego de la perturbación. Ya las distintas como presiones que ejerce sobre el ecosistema son a distintos niveles, por la corta, por la inundación, por la, por, porque ellos se alimentan además de la corteza, entonces anillan los árboles, que es una forma como que van consumiéndolo de afuera hacia adentro, terminan anillando y los árboles se caen, interrumpen los flujos de agua, entonces los impactos son desde hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos, paisajísticos, son en, en, en varias dimensiones. El parque Caruquinca es una de las áreas con mayor densidad de castores en Chile. Desde 2004, la WCS trabaja para ir reduciendo la amenaza de los castores. Melissa detalló qué se está haciendo para su control y erradicación. Los castores. Los actores están dentro de, permitidos dentro de la ley de caza en Chile, por lo tanto, se pueden cazar. Y la forma, digamos, de hacer el control es erradicando, son a través de trampas letales. Y la trampa que se usa son las trampas coniver, que son las trampas letales de muerte más rápida, por lo tanto, son las más eh, con menos eh, sufrimiento animal, y con esas trampas nosotros trabajamos para hacer el, el trabajo. La estrategia no es a través del incentivo a la gente para que vaya y case, sino que es con equipos de tramperos contratados. Y no es como que se le pague al que quiera, sino que es una cosa bien coordinada. Y a eso estamos aspirando en este minuto nosotros como wcs eh, con tramperos altamente capacitados a los que se les pague por llegar finalmente al cero castor. Ese es el objetivo. La casa de control es una práctica que puede generar cierto rechazo social. Pero las y los científicos la señalan como la única manera de salvar los ambientes naturales y frenar los daños económicos, sanitarios y sociales. La bióloga fue enfática al respecto. Lo que se está haciendo no es matar un animal. Se está tratando de restaurar un ecosistema altamente impactado, degradado. O sea, a nadie le gusta matar. Estamos todos por restaurar los ecosistemas de la Patagonia. Hablamos con Ignacio Ressler biólogo investigador, coordinador del programa Patagonia de la ONG Aves Argentinas y director científico de esa organización. Aves Argentinas lleva adelante un plan para controlar al bisón americano, una especie exótica invasora que está causando graves daños a especies nativas. El bisón americano es un depredador, un depredador generalista que, no, digamos, que se adapta muy bien a muchos tipos de ambientes diferentes y lo que tienen estos depredadores generalistas es que depredan sobre cualquier presa. Y tiene un impacto muy fuerte, sobre todo cuando llega a lugares que hay presas eh, que no tenían de, un depredador parecido y que encima son escasas, naturalmente escasas o escasas por algún otro problema, como puede ser el caso del macatoriano, o el pato de los torrentes, o la gallineta chica, o, o bueno, el pato de antiojos, generalmente especies acuáticas. Entonces, el bisón americano, el principal problema para la diversidad hoy en, en Argentina son las aves acuáticas, muy especialistas en algunos ambientes particulares con densidades naturales bajas. Ignacio dio más detalles sobre el trabajo que se hace para controlar al bisón el bisón americano se puede erradicar por una cuestión de lo que es la Patagonia, sí. pero lo que se tiene que hacer es trabajar a escala de principales problemáticas, digamos, buscando intentar controlar o, o, o erradicar localmente a las poblaciones de bisón cuando están en simpatría, digamos, cuando viven junto a sitios de importancia para la conservación de estas especies no solamente aves, también hay algunas ranas y cosas así que también están afectadas y si pueden ser afectadas, o incluso algunos mamíferos, como algunos tuco tucotucos. El especialista también explicó por qué la casa de control es, muchas veces, la vía obligada para proteger los ecosistemas. En general, la casa es, es siempre la, la, la única opción, porque la casa de, de control, porque, digamos, estos. Sobre todo en el pisano americano, en el caso del visón americano, no es la misma especie nativa que estaba en Norteamérica, sino son individuos seleccionados de cautiverio que fueron modificados o, o seleccionados para ser los, los mejores para peletería. Entonces, esa es la población a partir de la cual se, se genera las la poblaciones silvestres de Argentina. Entonces, ya no son las, los mismos, la misma genética de los individuos nativos. Entonces, el único otro escenario es capturar los bichos vivos y traslocarlos a su hábitat natural. Pero en este caso no se podría hacer de cualquier manera. Entonces... Eh, y eso, imagínate, igual de especies invasoras cuando vienen desde otro hemisferio, como en este caso del norte de América. Entonces, que no, no hay nadie que lo pueda solventar. Entonces, considerando eso, lo, la única opción es la caza control. Y bueno, el, la forma de comunicarlo es justamente mostrando los impactos y la destrucción, entre comillas, de los sistemas que pueden llegar a ser si no los controlás. En el caso de los hipopótamos de Pablo Escobar, la caza no es una opción permitida actualmente. Por eso van a conocer la historia de la persona que más esterilizaciones de hipopótamos hizo en el mundo. Ella es Gina Serna Trujillo, médica veterinaria del Cornare, un organismo ambiental del gobierno colombiano. Gina nos contó cómo llegaron a Colombia los hipopótamos originarios de África. Los hipopótamos llegaron a Colombia eh, porque el extinto narcotraficante Pablo Escobar Tenía su zoológico privado y los hipopótamos eran uno de sus animales favoritos. Él importó una pareja de hipopótamos eh, que tenía en su zoológico privado en la hacienda Nápoles. Y luego los Ochoa, que eran amigos de él, también quisieron una pareja de hipopótamos y introdujeron otra pareja, pero ellos tenían su finca en la zona de la costa colombiana. Mantener hipopótamos no es fácil, tienen requerimientos muy específicos de hábitat y de alimentación, entonces los Ochoa no querían más tenerlos y eh, no sé si hicieron canje, negocio, en todo caso terminaron los cuatro individuos en Parque en Hacienda Nápoles, se murió un macho y quedó entonces un macho y dos hembras. Cuando Pablo Escobar fue dado de baja, todos, todas las eh, propiedades de Pablo Escobar entraron a control del gobierno colombiano, la oficina de estupefacientes, y bueno, su tarea era coger todos los animales y trasladarlos a zoológicos. Entonces sacaron todos los animales, los hipopótamos son muy difíciles de manejar y ellos pensaron que básicamente se iban a morir, entonces los dejaron como a su suerte. Pero lo que sucedió es que esto es un uh, paradise, como dicen los Expertos africanos, es un paraíso para los hipopótamos y lograron, lograron sobrevivir y reproducirse, que ahí ya se le da la denominación de especie exótica invasora, cuando ya la especie es capaz de sobrevivir y reproducirse en un medio ajeno al, al suyo. Estos hipopótamos empezaron a reproducir y están causando una serie de problemas que antes no eran tan visibles, pero ahora sí, porque está aumentando la población a una tasa de reproducción muy alta. Hemos visto que están causando desplazamiento de especies nativas como manatí, tortugas y peces. Entonces ellos defecan en el agua, entonces en los lagos donde hay una población grande de hipopótamos bajan los niveles de oxígeno y empiezan a haber muertes de peces, tortugas, aves pues, o plantas, ¿cierto? Cu si no han sido desplazados y se han quedado empiezan a haber muertes. Mm, ellos erosionan los límites o los bordes de los lagos porque como son animales tan pesados y que tienen como una barriga, muy grande, cuando salen del agua arrastran toda la tierra y el sedimento, entonces van con el tiempo aumentando, aumentando el tamaño del lago o del humedal. Hemos visto que algunos se han adueñado de los humedales, entonces son humedales que ya están perdiendo como sus características de humedales y los están eh, abriendo. Además, yo digo que hacen también desplazamiento de pescadores porque los pescadores no pueden ejercer sus, sus, pues sus funciones de pesca ancestrales porque llega el hipopótamo, eh, ese es su territorio y como son animales tan territoriales, no permite que otras especies de animales o humanos estén ahí. Ya tuvimos nuestro primer caso de ataque a humano el año pasado y, y ese es el problema con ellos son animales supremamente territoriales que no les importa contra quién se enfrenten porque son unos, unos tanques de tres toneladas. No se pierdan el relato de cómo es un operativo para esterilizar a estos gigantes. Para capturarlos con ayuda de expertos africanos nos sugirieron construir un corral cerca al lago. Entonces lo que hacemos es que los cebamos tipo cuento Hansel y Gretel con zanahorias. Ponemos las zanahorias saliendo del lago y entrando al corral. Entonces hacemos dos o tres noches lo mismo y ya el día que queremos capturar un individuo le ponemos como un tipo de trampita a la puerta que cuando el animal ya esté adentro consumiendo la zanahoria, el corral se cierre y el animal quede atrapado. Es un corral hecho en tubos de acero, de estos tubos que usan la industria petrolera, son muy resistentes. Entonces bueno, ahí ya el primer eh, eh, desafío que es capturar. Luego, entonces entra, entramos mi equipo, mi equipo es conformado en un 90% por mujeres. Los hombres son los que hacen las tareas varias, pero las mujeres somos ahí las fuertes, entonces entra mi, mi, mi, mi dardeadora, hacemos la restricción química eh, dentro del corral del individuo y cuando el animal ya está completamente anestesiado, entramos el equipo de cirugía, eh, hacemos la cirugía y luego esperamos eh, casi siempre ese día o al otro día, todo el día, que el animal está completamente en sus cuatro patas eh, y cuando ya el animal está bien se le abre y la animal se vuelve para, para su manada, pero ya esterilizado. La esterilización no frena el daño ambiental que causan los hipopótamos en el presente, pero sirve para evitar la reproducción y mejorar las perspectivas a futuro. Así resumió Gina Serna Trujillo su labor. Mi trabajo en sí es evitar que se salga de control la población de hipopótamos para que no exista un daño ecosistémico mayor al que ya se está comenzando a evidenciar. A nivel mundial, el daño total por especies exóticas invasoras asciende a 1.4 trillones de dólares anuales, el 5% del Producto Bruto Mundial, según consigna el Ministerio de Ambiente de Argentina. Algunas cosas que podemos hacer para contribuir al cuidado de los ambientes nativos pueden ser Conocer y valorar las especies nativas, no comprar ni trasladar ni liberar especies exóticas, evitar cultivar plantas exóticas en jardines, reclamar a las autoridades que en el arbolado urbano y en parques y plazas se utilicen árboles y plantas nativas, alertar a las autoridades de la presencia de alguna especie exótica invasora, y seguir en redes y entrar en contacto con ONGs y especialistas que publican contenido muy valioso e interesante y muchas veces necesitan colaboración en sus proyectos. Hasta aquí llegamos con este informe de raíz pero si visitan escuchoraiz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También